Soy Roberto Márquez de los Sillapu Exijo aparición con vida de Santiago Maldonado Jorge Culón del grupo Inti Yemani y exigimos que Santiago Maldonado sea regresado a su familia con vida y que termine este secuestro que nos trae a la memoria las peores épocas de la dictadura del siglo pasado. Hola, hola, aquí Max, aquí David, somos parte de la cariño y también exigimos la petición con vida de Santiago Maldonado. Somos banda Conmoción y exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hola, soy Daniel Alcaíno y exijo la pronta aparición con vida de Santiago Maldonado. Él fue visto por última vez el primero de agosto. Fue apresado en territorio mapuche argentino por Gendarmería Argentina. Exigimos su pronta aparición con vida. La, la leo,